Desde 1940 nada más y nada menos que lleva esta empresa aquí trabajando fuerza y ofreciendo todo lo mejor. Pan piña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira. Ya hora de vernos, no, Que sí. nos vemos de feria en feria, ¿no? Sí, sí. Pues oh, espectacular. Eh, esto de la, de cada año se va superando, se va superando, pero del año pasado a este, increíble. Lo que han, se está montando aquí y ...la repercusión que está tomando esta feria de profesionales... ...de, de, de, de la hostelería que, que están montando y... ...espectacular, es muy importante. Se hablando mucho de la digitalización, de, de, de digital, ¿no?... ...de todas las empresas sí. que apuestan por lo digital... ...vosotros también está También, también, también... ...nosotros gracias también a lo que es el tema este digital... ...pues estamos mandando panes a toda España... ...y es muy importante tener una empresa digital, digitalizada nos trae que vemos aquí mira, un... mira, Traemos el pan rollete, que es un, uno nuevo, que es un, un, como un mollete, pero es cateto. Eh, y, lo, y lo hemos traído para ahora, para como novedad, vale para campero, pero vamos, es espectacular. Un tostado está espectacular. Y patata, el pan de patata con patata es espectacular también. Le da un, un sabor distinto y también está gustando mucho. Un pan que hemos sacado también este año. Que probarlo, luego vendremos ya a la hora de la gasusa a, a probar tus panes. ¿eh? Sí, Pero bueno, me alegro mucho de saludarte igualmente. y que vayan venir esta feria. Muchas gracias, muchas gracias.